Hola chicas, buenos días, buenos días, vamos a ver si hay alguien conectándose por ahí, ahí me andan preguntando, mi cari, tú eres pura juerga y no estás trabajando, no, sí estoy trabajando, chicas. estoy trabajando, aunque no lo crean, ha sido un fin de semana intenso, <ríe> ha sido santo de mi mami, invité ahí a algunas amiguitas a la playa, así que sí ha sido un fin de semana intenso. Así que me, me toca trabajar. Estaban preguntando, Mis, ¿qué estás haciendo? Así que cuando a mí me preguntan qué estás haciendo, yo me conecto. <risas> Hola Luli, ¿cómo estás? Hola chicas, buenos días, ¿cómo están? Aquí acomodando mis piedritas, no sé si las ven, son chiquititas. Estoy haciendo unas eh, tarjetitas de bautizo, unos capillitos, como le dicen. Así que voy a armar con ustedes así rapidito unas que estoy haciendo. Voy a armar una cajita también muy fácil de hacer para cuando ustedes tengan sus proyectos o sus eh, álbumes puedan armarle una cajita así rapidito, ¿ya? A ver, voy a esperar que se conecten unas cuantas más por ahí. La mayoría debe estar de vacaciones o de vacaciones los chicos, ¿no? Salvador está de vacaciones, así que me tiene loca. Casi no puedo hacer muchas cosas. Así que les he dicho que me voy a conectar y que no vayan a estar interrumpiéndome. Hola, hola, buenos días, chicas, ¿cómo están? Yo tratando de compartir con ustedes. Hola, Claudia Hermosa Puga. Buenos días o buenas tardes, buenas noches, creo, Claudia. Amiga, esperándote con ansias, esperando con ansias tu visita desde las Españas. Necesitamos verte ya, por favor, ya. <ríe> Chicas, ¿cómo están? Ya, ya estamos en 10. Así que yo ya puedo ir eh, empezando. Les voy a enseñar lo que estoy haciendo. Miren esta tarjetita muy sencillita, ¿ya? Muy sencilla para que tengan una idea de que no necesariamente tiene que tener mucho trabajo, mucho material, la estampita o, o, o el detalle que quieran hacer, ¿no? Una crucecita pequeñita, yo esto lo mando a imprimir, yo no hago nada de diseño ni imprimo tampoco. Lo mando a imprimir y luego ya yo lo trabajo, ¿no? Este va a ser un bautizo el primero de febrero. Estas tarjetas se van a ir a Estados Unidos con mi amiga Pamela, que siempre me pide eh, sus tarjetitas. En realidad yo, trabajos personales casi ya no tengo tiempo, no hago. Ajá, capillitas. Hola, Marilu, ¿cómo estás? Entonces yo me conectaba para que vean que algo así tan sencillo queda muy bonito. ¿no? Como les decía, yo hoy no tengo mucho tiempo en realidad para hacer ya cosas personales ni álbumes, les envío a mis alumnas, pero cuando se trata de algunas amigas que son bien, bien cercanas a mí, sí, les hago los capillitos, les hago las tarjetitas, ¿no? Me doy el tiempo en realidad. Entonces, esta es una tarjetita que le estoy haciendo a, a mi amiga Pamela que se las lleva ahora este fin de semana, no, este fin de semana no, Ma hoy día tengo que entregárselas. Y miren qué bonita, sencillita, qué es lo que yo he hecho He mandado a, a diseñar el nombre de, de la niña, el diseño que quería, algo bien sencillo también, porque yo le iba a poner ahí su, no sabía muy bien si ponerle una florcita o, o una crucecita. Finalmente le puse la cruz y les voy a decir de dónde saqué la cruz, porque la cruz es chiquitita. Hola, Vilmita. Están en hilo, a ver, voy a subirlos. Están en hilo que para mí es, a ver, se ve. Sí, yo las imprimo frente a la Universidad de Ricardo Palma y hago todas mis impresiones, por si acaso. Tengo una veneca que me hace todos los diseños y las impresiones y me encanta. Inclusive yo se lo envío por el WhatsApp y ella ya tiene la idea de lo que yo quiero, ¿no? Ella me hace mis tarjetas de presentación, me hace todo todo lo que yo quiero en tarjetería y ella me lo hace, ¿ya? Está en hilo, ¿ya? Y entonces yo le mandé a hacer la impresión exactamente así. Les voy a decir el tamaño. Ya, el tamaño va a depender en realidad del, de lo que quieren ustedes, ¿no? Ya sea más larga, más corta. Pero este es de siete y medio por 12. Uh -huh. Este es de 7,5 por 12. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Voy a ponerla por acá, por un costadito. He cortado una cartulina craft. Queda muy bonito. A mí me encanta cómo queda este, eh, este efecto del craft. La he cortado de 8 por de ocho por doce y medio. No, Entonces para darle 0.5 que es lo que le damos siempre y a la hora que la colocamos va a quedar ese ribetito, ¿lo ven? Sí, totalmente diferente a, a entregarla así, ¿no? Miren, hola, hola chicas, ¿cómo están? Oli, Oli, Licita. ¿cómo están chicas? Sí, es una conexión cortita. Algo bien sencillo, pero para que vean que no necesariamente tiene que ser complicado lo que hagamos, ¿no? Ya, miren ahí, entonces ese es el bordecito que le hacemos para que quede bonita la tarjetita, ¿ya? Y bueno, yo andaba pensando qué cosa era lo que le iba a poner, voy a bajar un poquito la cámara, ¿qué le iba a poner aquí? O le iba a poner unas florcitas o un par de florcitas chiquitas o una crucecita, ¿ya? Pero entonces dije voy a ponerle una crucecita. Y me fui por mi crucecita más chiquitita. Y mi crucecita más chiquitita era esta, ¿no? este es un troquel de Spin Builder. Y esta es la más chiquitita. Entonces, esta no estaba el tamaño, miren, muy grande, ¿no? Si hubiera querido usar esta, entonces le hubiera dicho a la chica que me dejé el espacio. Entonces, definitivamente no. La, la descarté y me puse a buscar mis cruces entre todos mis troqueles y encontré, bueno, tengo dos este, este troquel de full crucecitas ¿lo ven ahí? tiene full crucecitas, entonces dije bueno, en realidad son pocas las tarjetas, las, los capillos que me ha mandado a hacer, así que dije ya, el tamaño de la cruz que me gusta es este, no sé si lo ven ahí este, el chiquitito entonces, ese es el que dije voy a troquelar, voy a cortar y así fue y, y este fue el resultado miren no sé si la ven es chiquitita la voy a poner acá ahí está la cruz pequeñita, para que vean que no necesariamente tienen que tener eh, el troquel del tamaño para sacar el tamaño que, que deseen, ¿no? yo lo he sacado de este troquel que es gigante, lo he cortado con mi spin builder con mi voy a, voy a hacerles una pruebita, ¿ya? me encanta esta mini esta mini que tengo. Mira. Esta tiene dos plaquitas. Estas dos que están acá, que están bien mataditas. A ver, voy a traer un pedacito de... Ahí está. Lo que sí tengo que cortar es más o menos que tenga el tamaño de la placa. Ya. Y vamos a ver el troquel. Vamos a ponerlo por aquí. Yo sé que este, las chicas que ya tienen nociones de la big shot van a decir Cari, ¿por qué enseñaste eso? Bueno, pero hay muchas que son nuevas, ¿no? A ver. Y solamente lo pasamos. Ahí está vamos a pasarlo, realmente sí eh, he tenido que trabajar, pero son poquitas las que me han mandado a hacer, así que dije no importa, si tengo que cortar, me salían dos crucecitas por cada uno de estos troqueles, lo paso varias veces porque como es chinito no es que corte así perfectamente, ¿no? Ahí está, para todos los... Eh, lo que les chiquitos, yo ya uso esta, ¿no? Ahí está. Mírenla. ¿la ven? Y ya lo que yo hago aquí es cortarla con mi tijera de precisión. Corto, eh, acá. Corto la crucecita que quiero. Miren, la, miren todos los tamaños de cruces que salen. Ahí está. Entonces, yo solamente ya corto la crucecita que quiero que vendría a ser esta de acá, ¿No? como les digo, como es chinito, tengo que ayudarle un poquito, ha cortado pero tengo que ayudarle un poquito para que salga, si no le pongo otra cartulina, para que salga completamente, Ahí está la crucecita pequeñita, pequeñita, pequeñita, ¿ya? De ahí saqué las crucecitas que le estoy poniendo aquí, ¿sí? Y además, dije, bueno, no la quiero dejar así tan... Yo de verdad le pusiera flores y todo, pero quería algo bien, bien, bien, bien, este suavecito. Saqué este perforador de mariposita, que ven aquí. Entonces, con la misma craft, he cortado mis mariposas. Ahí está, chiquitita. Ustedes más o menos tienen que ver que sea del tamaño, ¿no? No pueden poner una mariposa grandota. Tengo mariposas grandes, pero tendría que ser chiquita para que se vea así bonita. Sirven bastante este tipo de, eh, de perforadores, ¿ya? Yo tengo un montón. Saqué flores, ramitas porque dije algo de esto voy a usar. Pero al final estoy usando tanto la mariposita como la cruz, ¿ven? Ya, ahora sí, ya está. Ya lo que me pongo es a cortar, perdón, ya a armar, ¿ya? Vamos a agarrar este. Silicona, eh, cinta de doble contacto, lo que ustedes, eh, con lo que ustedes mejor peguen, ¿no? Que sean acostumbradas a pegar. A ver. Uh -huh. Este es un trabajo muy delicado. Tienen que tener cuidado que no se les vaya a manchar. Que vayan a tener el mat limpio. Uh -huh. Ahora sí, voy a poner la crucecita, la voy a poner en el medio. Ya tengo mis crucecitas cortadas acá. Un poquito de gomita aquí. Uh -huh, que esté derechito. Y Ahí está. Y a las maripositas les voy a levantar un poquito nomás porque realmente como se las van a llevar de viaje bien difícil que, que le pueda hacer mucho relieve. Entonces vamos a poner las alitas así un poquito levantaditas. Ahí. Vamos a poner una por acá y la otra por aquí. Doblamos un poquito nomás las alitas. En el cuerpito. Ahí está. Una para acá. Que la otra por acá. Ahí está. Y para que le dé el toque, es la perlita. Yo tengo, a ver, varias perlitas aquí. Piedritas. Pueden usar las que vienen así también, en las planchitas, así. Ya, las que ustedes desean. Pero sí, háganlo pónganle uno chiquito, ¿no? Miran estas, que también son bonitas ese es el, el toque. Estas de aquí que yo tengo no tienen, eh, estas que yo tengo aquí no tienen pegamento, aunque si tuviera pegamento igual yo les recomiendo que coloquen eh, pegamento. A ver, voy a ponerle un poquito más. Ahí. Ahí está. Listo. Y ya está. Y miren qué bonitas quedan. No necesitan hacer muchas cosas, le iba a poner un, eh, había pensado atravesarle este yute, pero después dije no, me gustan así. Hago varias pruebas antes de, ¿ah? y ahí quedó, queda bonita, ¿no? Tengo que hacer, tengo que hacer 20, así que ahí estoy, estoy en, estoy en ese proceso. Ahora lo que les quiero enseñar es a hacer una cajita. Para poder eh, enviar sus tarjetitas, ¿ya? Sus tarjetas. Eso es, es muy fácil hacer una cajita y de acuerdo al tamaño que necesitan, ¿no? Voy a, a ver, acomodar un ratito por acá. Porque esto ya lo voy a hacer después, cuando ya no esté aquí con ustedes. Y voy a enseñarles a hacer una cajita facilita, ¿Ya? A ver, ¿están por ahí o no están? A ver, quiero verlas, salúdenme. Díganme, hola, Cari, para saber que están ahí. ¿Están ahí o no están ahí? Veo, ajá, veo 25 personas. Sí hay, gente. Voy a hacer una cajita, ¿ya? Yo más o menos ya tomé la medida. Yo tomé la medida de, de las eh, dos tarjetitas que yo quisiera que vayan juntas, ¿no? Una aquí y otra acá. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? He sacado una base y he sacado una tapa, ¿ya? Les voy a enseñar muy, muy fácil hacer este tipo de, de cajita para que vaya perfecto en su proyecto, ya sea su álbum, sus tarjetitas, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, tengo una que va a ser mi base de 22 por 19. ¿Y por qué le he sacado 22 por 19? Vamos a ver. Este es de 22 por 19. 22 por 19. Esa va a ser mi base. ya ¿Y por qué puse 22 por, por 19? Porque yo agarré y dije, hice esto y dije, quiero que eh, la altura de la caja está aquí, tenga 3. ¿Ok? Entonces, yo dije, voy a agarrar aquí en tres, voy a marcar tres. Luego, las dos tarjetitas juntas más o menos hacen, a ver, las dos tarjetitas juntas, les voy a decir cuánto hacen, 16, ¿ya? Y luego, tres centímetros más para la pared, ¿no? 3 centímetros acá y 3 centímetros acá. Igual 3 centímetros acá y 3 centímetros acá. Entonces, yo comienzo a marcar. 3. Y 19. Vamos a dejar la tarjeta por acá. A ver, aquí. 3. Y... 19, ¿ya? Luego volteo y marco 3. Acuérdense que todas las paredes tienen que ser del mismo tamaño. Y 16, porque acá también tienen que ir 3. ¿Ok? Así. ¿Ahí lo ven? Entonces, aquí, en 22, es 3 y 19. En mi tamaño, ¿eh? en mis tarjetas. Y para el lado de 19, 3 y 16. Ya está la tapa. Perdón, la base. Ahora quiero la tapa. La tapa va a ser igual de 3. También voy a querer 3. Pero aquí a lo largo, 19.5. Para que quede ese punto 5... Y le haga, o oh, no quede tan apretada la tapita, ¿no? Y como aquí no tengo para marcar, 19.5 marco aquí, jalo un poquito, jalo medio. Y ahí ya le doy. Ahí a 3. A 20. Luego le doy la vuelta. Igual a 3. a marcar a 3. Y luego 16.5 viene a ser... ¿Sí? Porque todos tienen, todo alrededor tiene que tener 3 centímetros. Jalo un poquito, medio, medio jalo y marco. 16 y medio. ¿Ya? Este es el resultado. Ahí, ahí están, están saludando. Muy bien. <ríe> hola, buenos días. ¿Cómo están, chicas? Hola, hola. Ya está. ¿Ven? La... Ah, gracias, Amanda, es lo fácil que explica. Sí, es que esto no tiene por qué ser complicado, ¿no es cierto? Esto no tiene por qué ser complicado. La base, entonces, 22 por 19, marcado en 3 y marcado en 19. Y si le doy la vuelta, marcado en 3 y 16. Ese es para mi molde, ¿ah? ¿eh? De, mis, de mis dos tarjetas que quiero que vayan así juntitas. Y la tapa. De 22.5 por 19, marcado en 3 y en 19.5. 3, todo esto tiene que tener 3, ¿ya? Para que tenga un, un ancho. Y listo, es todo. Ahora lo que vamos a hacer es cortar. Perdón. Vamos a marcar primero. ¿Cómo ¿Cómo están, chicas? Que vean qué fácil es hacer una cajita, facilito. Y con la medida, ya, si hacen un álbum chiquito o grande. A ver, la otra. Van a poder hacerlo de acuerdo a la medida. Yo le he dado a tres, pero ustedes le pueden dar un poquito menos si desean, ¿no? Pero yo le he dado tres para que tenga tres el, el, el ancho aquí, ¿no? El alto, perdón. El alto, el alto. Ya está. Son poquitas las tarjetitas, por eso estoy haciéndolo chico nomás. Ahora sí, cortamos. Hacemos los cortes para que se vaya formando la caja, así. Ahí está. Sí. Y esta última. Ahí. ya vamos a usar nuestro pegamento o oh, oh, oh. antes de pegar un ratito, antes de pegar voy a poner mi sello porque estas van a ir <coughs> con un sellito mío ya voy cortando ahí está ya, la tapa la base y la tapita, ¿ya? ¿Ustedes se acuerdan? Hola. Hola, chicas. Buenos días. ¿Ustedes se acuerdan que a mí me llegaron mis sellitos? Estos de aquí, de esta tienda de Lo Quiero Muy. Me llegó una cajita preciosa. Me llegó mi sello de mi Academia Scrap. Lo voy a sacar. ¿No? Me, me llegó ahí. Me marcaron acá. También me marcó el sello. Lo Quiero Muy es la marca de ella. Y también aquí puso su Facebook, su Instagram, su página web, ¿no? Que se me falta ese sello. Bueno, yo voy a, voy a hacer la misma presentación de ella para que vean qué bonita queda. Yo mandé a hacer dos, ¿no? Uno de mi academia scrap y la otra de eh, que dice Miss Cari. El sellito que dice Miss Cari. Ya, miren qué bonita la presentó. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer antes de armar la cajita? A ver, me voy a llevar esto que vean qué fácil es presentar eh, sus proyectos en una cajita bonita a ver quiero recordar cuál es la tapa y cuál esa es la tapa y esta es la base ya entonces aquí en la base <coughs> voy a marcar mi academia aquí en el medio ahí ¿Ya? voy a agarrar una tinta negra vamos a ver qué tal hasta ahora no lo he usado, lo iba a usar ahora en mi primera entrega de, de estos capillitos. Vamos a tratar de estar derechitas. Así que voy a llegar acá más o menos para ponerme derecha y ponerlo en el medio. Hola, hola, ¿cómo están? Hola Pau, Paola Sebastiani, ¿cómo estás? Ahí las veo que están entrando Ahí está el sellito de mi academia, ese va a ir en la parte de abajo Ya, en la base Entonces ahora sí ya recién puedo echarle el pegamento Ya Voy a tener acá a la mano unos ganchitos Para que me ayude a pegar rapidito a ver dónde están mis manchitos para pasar. Sí, estoy estrenando mis sellitos. Muy bien, pegamento. Y ya está. La cajita que ella me mandó es una cajita tipo pizza que también es bien fácil de hacer hemos hecho con mis alumnas ese tipo de cajita? Ahí está. Echamos el pegamento. Esta cajita me la enseñó mi madrina, Patricia Malatesta. Me encantó cómo me la enseñó así de fácil. Hicimos un álbum con ella y al toque sacó las cartulinas y al toque hizo, su, hizo la caja. Me encantó. Hola, un beso desde Moquegua. Hola, Lucrecia, ¿cómo estás? Estoy haciendo unos capillitos y le estoy haciendo sus cajitas para entregarlos. Y he puesto mi sello de la academia. Ahí está. ¿Sí? Para que vean qué bonito ustedes también pueden presentar algo así, su trabajo, con una cajita exactamente del tamaño de su proyecto. ¿Ya? A ver, les muestro que. Una entra acá y la otra entra acá. Ven, entran las dos. Es de acuerdo al tamaño de nuestro proyecto, cierto? Muy bien. Esta es nuestra base. Vamos a dejarla a un costadito. Nos vamos por la tapita, que es esta que hicimos. ¿sí? ¿No ¿Se acuerdan? Pero acá la tapa también le voy a hacer, le voy a poner mi sellito. Acá le voy a poner el de mis cari, ¿qué les parece? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Qué tipo de cartulina estoy usando? Estoy usando una cartulina craft. La cartulina de qué gramaje es de la caja de 200, chicas. Es de 200, es más gruesita, ¿no? Pero ustedes pueden hacer de 300, de 250. Este, este es de 220, perdón. No es de 200, es de 220. Espérense un ratito. No necesita ser muy gruesa. Ya, esta sí la voy a poner acá un costadito. Aquí. Estrenando mis sellos nuevos. Ahí está. A ver, Lourdes me pregunta, Cari... Mis cari, ¿qué cartulina es ideal para hacer cajas? Ya, es que todo va a depender de... Yo estoy mandando unas tarjetitas, ¿no? Entonces, no no me gusta de verdad usar cartulinas muy gruesas, ¿ya? Van a ver que va a quedar muy bien con esta de 220. Ahí está, mis cari. Ya, pero ustedes pueden usar de 220, de 300. Ahora, 400 y 500 no usen porque es así, se rompen a la hora que hacen las marcas, ¿no? Pero yo no recomiendo una medida en, en especial porque puedo usar las de 220 como puedo usar las de 300, ¿ya? Listo, ya está. Esta sí la he puesto a un costadito. Ahora vamos a echarle... Yo lo que quería enseñarles en realidad es hacer la caja. Para que vean qué fácil puede ser hacer una cajita. A ver, no me vaya a marcar esto. Obviamente que mientras más gruesita su cartulina, eh, va a estar más durita la caja, no es cierto. Pero no se desesperen que tienen que usar una cartulina gruesa, gruesa. No van a ver qué bonita y paradita queda. Es la misma cartulina que me ha enviado ella, el mismo gramaje. Y miren qué bonito queda. Ven. Entonces, no hay reglas, chicas. No nos pongamos reglas. Ahí está. Como decía Elena Rocha en el, en el Scrap Party de Ecuador, no hay el policía del Scrap. Es, es mentira. No hay, no existe. Ustedes prueben. Yo pruebo también. Hago mis pruebas. Ya está. Listo. La base y la tapa. Esta viene a ser mi tapa ya voy a dejar un ratito que se seque bonito ahí, a ver las voy a leer hola chicas cómo están 41 chicas conectadas están de vacaciones ¿O están sacando la vuelta ahí a la oficina ya está, la base y la tapa y pegó muy bien si sí, ya pegó y sí, pegó uh -huh. Muy bien, ahora sí, lista, mi cajita, miren qué bonita quedó, la base y la tapa, entonces la diferencia entre la base y la tapa solamente es de 0.5 centímetros, bien sencillo. Y aquí entonces pondría mis tarjetitas, no las he terminado todavía. Le puedo poner papel eh, cebollita, ¿no? O esta virutita que. Esta virutita la veo y lo, y lo veo y lo he hecho de, de, de papel craft, ¿no? Entonces podemos poner ese tipo de virutita ahí en. A ver. Ahí está. Le podemos poner así, un detallito, o, o al final se lo ponemos, o abajo, o arriba, ¿no? Ahí voy a poner más, obviamente, y acá está la tapa, y de todas maneras voy a poner una que vaya encima, así. <coughs> Esa es como que la que le mando de regalo, ¿no? Porque aquí adentro van a estar las que ella me, me ha pedido. Ahora, para cerrarla, así como me envió también mi amiga, me encantó la soguilla, entonces, ¿qué podemos hacer? Yo ya había sacado la soguita. Acá está. Esta sí, de todas maneras, esta de aquí la voy a pegar con un pedacito de, de cinta doble contacto para que no se salga. Ya. Y con una soguilla lo amarramos. Ahora, podemos ponerle un corazoncito para que vaya como en detalle, como me lo envió mi amiga. Eh, de los sellos y miren qué bonito queda, ¿no? Entregar una cosa así a tu clienta, a tu um, a ver, miren ¿no? Ustedes pueden mandar a hacer sus corazoncitos, ahí está Ustedes pueden mandar a hacer sus corazoncitos y entregar así sus tarjetitas, ¿no? En una cajita bonita yo tengo corazones, tengo flores, la cantidad de flores que tengo. A mí que me gustan las flores. Entonces podemos colgar ahí también una florcita, un corazoncito, o por ahí también una crucecita, ¿no? O si es de bebé, algo de bebé, pues una ropita de bebé, un biberoncito o un, un babero, ¿no? La cosa es llenar de detalles eh, nuestro trabajo. Ahí está, miren y qué bonito queda, ¿no? A ver, espero que les haya gustado lo que les he enseñado. Yo sé que es algo así bien facilito, pero siempre me gusta compartir. Esto es lo que voy a entregarle a una amiga que se está llevando sus capillos a Estados Unidos. Y este, y bueno, espero que les haya gustado. Eh, voy a comenzar a hacer mis cajitas con mis sellos. A ver, las leo. Súper prácticas, ¿no es cierto? Hola, cari súper bellas. Desde Iquitos, hola, Rosy. Oh, qué bonito, qué fácil, saludos. Sí, muy, muy fácil, muy fácil. Saludos desde Puerto Rico, Carmen Soriano. Hola, saludos. A ver, dice sí en el break con audífonos. <risa> ah, ya ven, están sacándole la vuelta. Cari, esas tarjetas van sin sobre. Sí, sí, sin sobre. Sí, Elena Rubín, sin sobre. Van así tal cual, son unas este estampitas, ¿no? De bautista Gracias, gracias, chicas. Sí, muy delicado, un lindo detalle, ¿no? Entonces, qué bonito para que ustedes también entreguen así sus trabajos. Si es un álbum grande, ¿eh? entonces toman la medida del álbum, ¿no es cierto? Un álbum chiquito, no sé. Por ejemplo, a ver, no voy a hacer otra caja. Miren, eh, este de este de Navidad que hicimos con Papel Manía, Toman la Medida. ¿No? aquí por ejemplo no va a entrar definitivamente entonces ustedes toman la medida de todo el contorno para la base y le pueden poner 2 3 centímetros lo que ustedes deseen de alto alrededor pero para hacer la tapa ya saben ponen 0.5 centímetros a la base de más y ahí les va a quedar así ¿Ven? Podría ser un poco menos y que quede más pegadita a la caja. ¿eh? Ojo, ¿eh? yo la estoy haciendo así bien libre, pero sí, a veces no le ponen 0.5, le ponen 0.3. Pero yo de verdad no me complico. Le pongo el 0.5 y queda igual de bonita. ¿Ya? Muy bien, chicas. Ahora sí me pongo a trabajar porque necesito entregar estas estampitas. Lindo detalle. Gracias, chicas. Sí, los sellos están bellos. Ya les he mandado el nombre de, eh, de esta chica que me hizo los sellos de Lo Quiero Muy. Es una española preciosa, lindísima. Acá lo voy a dejar. Te quedó lindo. Gracias, chicas. Saludos desde Chile. Linda tu cajita. Gracias, Pili. Abrazos desde Ecuador. Patsy. Genial, está hermoso. Gracias, Cintia. Muy bonito el proyecto. Gracias por la enseñanza. Sí, algo chiquitito. No, no, este trato trato de darme un tiempito para compartir siempre con ustedes ya chicas ya estén atentas para los proyectos libres que voy a hacer tienen que estar atentas para poder postear sus materiales y puedan ingresar a las aulas gratuitas también están invitadas a la academia scrap ustedes saben eh, estamos haciendo un álbum precioso de eh, estamos haciendo un álbum precioso de, de verano con la colección de Mintai. Eh, este viernes voy a hacer eh, sus embellecedores y ya después voy a conectarme para enseñarles el álbum. Pueden eh, inscribirse en cualquier momento, ahí está Vilmita, ¿ya? Eh, y el último viernes viene Beca con este un layout lindo y nos va a enseñar este su técnica del, de estos papelitos enrollados del killing, ¿no? Uh -huh. Sí, así que están invitadas, chicas, gracias por siempre estar ahí, gracias por, uh, uh, por todo, les dejo un besito y nos vemos. Bye, bye.